¿Somos nuestros propios esclavos? Te invito a ver el siguiente video. Dice el filósofo coreano byung jung Han que en el desarrollo de las redes sociales, el teletrabajo y los avances tecnológicos que estamos atravesando la sociedad está entrando en un nuevo paradigma. Estamos viviendo lo que se llama la sociedad del rendimiento. Cada vez más los trabajadores dejan de cumplir un horario establecido de oficina para trabajar por objetivos. Es decir, debes cumplir ciertas metas diarias. Esa es la única exigencia. Ya no te piden que viajes hasta la oficina, que te vistas de traje. Puedes vestirte como quieras. Y trabajar a la hora que quieras y desde tu casa siempre y cuando cumplas con las metas establecidas este tipo de empresas están encabezadas por google apple y empresas de videojuegos que son las pioneras en este sentido pero esto es una especie de trampa pasamos a ser nuestros propios esclavos ya que no hay horario para resolver los problemas cuando surgen, sea día de descanso o horario de comida, deben resolverse inmediatamente. Por otra parte, estamos viviendo una época donde nuestro cerebro está demasiado estimulado por los aparatos tecnológicos. No hay paciencia. Necesitamos todo ya mismo. Si nos proponen un desafío decimos que sí. No hay tiempo para entrar en nuestro yo interior. Una persona trabaja al máximo de sus capacidades resolviendo y cumpliendo las metas programadas para ese día. Luego, en su tiempo libre, lo ocupa con actividades tan estresantes como es su trabajo. Por ejemplo, con los videojuegos, donde la mente se encuentra en alerta máxima, donde la concentración es vital. Pero todas las actividades de ocio pueden resultar desgastantes para el cuerpo como para el cerebro. Por ejemplo, el hacer mucho ejercicio después de trabajar varias horas o ver una maratón de una serie, ya que de cualquier manera se necesita concentración. Estas son las causas por las cuales hoy en día existe tanta gente con enfermedades psicológicas como la depresión, la ansiedad o los ataques de pánico. Para recuperar la energía es necesario el silencio y cortar por unos minutos con la tecnología. Han dice sobre el coronavirus y la cuarentena en el mundo que en China el modelo autoritario resultó exitoso contra la pandemia. En el país asiático el gobierno controla a las personas a través de la tecnología. Existen millones de cámaras que detectan el rostro de cada habitante. El gobierno sabe exactamente dónde se encuentra cada persona, qué compras hace, qué comida come, qué opinan del gobierno, etc. El gobierno chino premia a quien más lea los periódicos del régimen, quien pague sus impuestos a tiempo y opine positivamente del régimen, dándole facilidades para tomar créditos o recibir alguna ayuda económica. Quien se rebele contra el sistema tendrá consecuencias como multas o pérdidas de empleo. Han cree que este modelo autoritario de control a través de las redes sociales será vendido por China a los países del mundo. En el mundo existe cada vez más necesidades básicas. Antiguamente las necesidades eran una casa, un coche, tener trabajo, luz, gas y teléfono. Hoy en día existen otras necesidades creadas, como acceso a internet, un celular nuevo cada dos años, diferentes plataformas de entretenimiento, ropa a la moda, etc. Estas necesidades nos hacen máquinas de rendimiento. Vivimos para pagar cuentas, esclavizados sin siquiera tener claro por quién ni por qué. Si te ha gustado este video dale al me gusta y al compartir. Te invito a que sigas con más Robert Dalí.